Bueno, eh, vamos al teléfono, 9 con ocho minutos Este Está en línea de comunicación Este eh, Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de, de TEDIC Para hablar un poco sobre cómo están viendo las, eh, las denuncias de fraude Y sobre todo entender la probabilidad de que estas denuncias tengan algún tipo de legitimidad Hola Edu, ¿cómo te va? Muy buen día Cómo estás, Fede? Muchísimas gracias eh, por el espacio y un saludo a todos los que están escuchando. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros, Edu. ¿Cómo están viendo? Leí ayer un, un comunicado de ustedes de TEDiC, una, por si la gente no sabe, una organización que lucha por los, que milita por los derechos humanos en Internet y que estaban, ustedes hace tiempo ya vienen alertando, digamos, sobre lo que implicaría el uso de estas máquinas electrónicas de votación. ...en materia de eventuales problemas en el procesamiento de los de los votos. ¿Cómo están viendo ahora esta situación, Eduardo? Y sobre todo, ¿qué lectura tienen sobre las denuncias que se están realizando? Yo creo que es una lectura de múltiples niveles. Este, realmente, por un lado, efectivamente, sí. Nosotros hace bastante tiempo venimos alertando sobre una serie de... ...quizá más que falencias de las máquinas. Podríamos hablar de falencias en la implementación del sistema, por un lado... Eso tiene que ver en la manera en la cual el sistema se despliega a nivel nacional en, en cada una de las elecciones, en donde se ven una serie de irregularidades como el voto asistido en el cuarto oscuro, algo que no se veía a esta escala previa a las máquinas de votación electrónica, pero que finalmente ahora bajo la excusa digamos, de que hay unas máquinas que eh, con la cual personas pueden tener ciertas ciertos miedos de interactuar habilita que dejen entrar acompañadas a las personas, hasta cuestiones más de fondo que tienen que ver con la transparencia del sistema. ¿verdad? Entonces, eh, ahí nosotros teníamos tenemos un reclamo histórico desde el que se contrató a la empresa y que tiene que ver que en las auditorías, las auditorías que, que, que el cronograma electoral establece, solamente se dejan apoderados técnicos de los partidos políticos. Eh, ingresar en vez de dejar a sociedad civil, a academia técnica especializada, a comunidad técnica independiente, a que también ingrese a auditar las máquinas de votación de manera libre e independiente, que es el otro factor a analizar también. Así como están las reglas de juego hoy en esas auditorías que están eh, calendarizadas en el cronograma electoral, realmente no es una auditoría como se entiende tradicionalmente, en la cual se puede jugar con el código y se pueden eh, generar una serie de testeos, sino es realmente una presentación del TSJD y los técnicos de la empresa sobre cómo, en teoría, optar el sistema. Yo, yo decía Entonces ayer... sí, lastimosamente, sí. no, eh... solamente para cerrar, es un primer reclamo que, que de alguna manera sí, ¿verdad? O sea, falta más transparencia en el sistema y finalmente esa falta de transparencia alimenta este tipo de teorías mm. que, que, que sospechosamente vienen a aparecer post-elecciones en todo caso, ¿verdad? Sí. Yo ayer decía, Edu, eh, que si bien obviamente es eh, absolutamente atendible las denuncias y que de hecho forma parte del ejercicio democrático de estas denuncias cuando van surgiendo dudas en relación a la implementación de estos sistemas informáticos de votación, también hay que atender muchas veces cómo cómo, cómo se dan estos estos cuestionamientos para que de alguna manera no sea una especulación propia también, porque sabemos que esto forma parte, digamos, de un esquema de proceder de grupos radicalizados que en otros países ha procedido de la misma manera, ¿verdad? Entonces, mi duda es en estos casos cómo hacer para distinguir de que esto no forme parte de una agenda interesada para contaminar el proceso y para que de alguna manera no se puedan comprometer los resultados que se han obtenido eh, eh, considerando, obviamente, también lo, lo, las denuncias y los hechos irregulares, ¿verdad? Irregulares. Y para nosotros tiene que ver un poco, un poco la, el planteo que nosotros hacemos es ...para diferenciarnos, digo... ...es el momento... ...el momento y la coyuntura política... ...en la cual se plantean demandas de cambio... ...son importantes... ...más todavía en procesos tan críticos como... ...el aceptar una elección... ...o el aceptar el resultado de una elección... ...entonces... Eh, nosotros creemos de que en el marco de la institucionalidad y en el marco de lo que se ofrece para revisar un sistema de votación y decidir si finalmente la votación electrónica es realmente lo que el Paraguay necesita o realmente no están las condiciones dadas porque hay demasiadas irregularidades alrededor del sistema de votación que hacen que implementar tecnología no necesariamente sea lo mejor. Claro. Pero eso no se hace en una post-elección cuando ya todos aceptaron de alguna manera las reglas de juego y existe todo un proceso posterior que hay que seguir, ¿verdad? O sea, se hace en un proceso... En un cronograma en el cual hay momentos de crítica O en el cual se pueden abrir mesas de debate a nivel nacional Para que todos los actores puedan sí. sumarse a discutir Y acercar sus preocupaciones Pero un poco eso, o sea, nosotros creemos Sí, efectivamente, reconocemos como te di Como ahora visto en el comunicado De que muchos de, los, muchos de los argumentos que se están diciendo actualmente Son parecidos mm. a algunas de las preocupaciones que nosotros teníamos Pero creemos de que el momento y la coyuntura Y el, el, el, el, el, el sentido o la... O el objetivo por detrás de este tipo de, de, de, de reclamos post elecciones es quizá lo que no nos parece sea la, la, la mejor manera de proceder actualmente, ¿verdad? En el marco, ¿verdad?, de, de que estamos todos apostando a la institucionalidad, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, Edu. Nada, realmente no, no tengo la respuesta. Sí. Claro, te iba a preguntar, cómo, para, para, para, básicamente, para tratar de entender la, la digamos, la, la postura de la organización que, que de la que formas parte en relación a. Me, a mí me resultó un poco llamativo cómo ustedes estaban alertando, ustedes que trabajan en el tema tecnología, que trabajan en el Internet, en la soberanía de los derechos humanos en Internet, pero también desde esa óptica estaban alertando sobre eso que dijiste recién que me parece muy importante traer a colación, ¿verdad? Que el uso de tecnología no siempre asegura la transparencia de los comicios. ¿Cómo se entiende una, que una organización que milita justamente por, por la, la democratización de la tecnología esté alertando sobre los efectos nocivos que podría traer la tecnología en comicios como estos. Nosotros desde TEDIC, hay, hay, una, hay, hay una confusión realmente, nosotros desde TEDIC obviamente que creemos que la tecnología puede ser un factor de cambio muy importante y positivo, ¿verdad? Y en el marco de las elecciones también, ahora el tipo de ejercicio que hay que hacer desde una implementación de política pública es obviamente en qué momento... ...es interesante implementar tecnología y en qué momento no es interesante implementar sí. tecnología. Y lo que nosotros siempre dijimos fue que en la emisión del voto nunca hubo realmente problemas. La gente entraba al cuarto oscuro, marcaba el papel donde tenía que marcar... ...y se terminaba el asunto y se pasaba a un siguiente paso. Eran justamente en momentos previos y en momentos posteriores a esa emisión del voto privado... ...entre una persona, el lápiz y el papel que eh, ocurrían los problemas. Y ahí veíamos problemas históricos que nos decimos nosotros, dicen los especialistas electorales, de verdad, la manera en la cual se conforman las mesas, la manera en la cual se realiza el escrutinio posteriormente, esos son problemas que existen actualmente. Quizá allí, por ejemplo, eh, un live o una cámara en vivo mostrando el escrutinio público y fiscalizados. Eh, mientras se van contando las papeletas es algo interesante implementar de manera más institucional no tanto algo tan casero que, que, que las personas dependiendo de quién tiene un teléfono eh, puede generar un live o no o generar algún tipo de mecanismo de contado automatizado, controlado por personas también, pero que sea post la emisión del voto entonces lo que nosotros decimos es de que y, y, y nos lo deseamos nosotros, lo decían todos los expertos internacionales que también en su momento habían cuestionado a esta empresa Magic fuera argentina y que lograron de que Magic fuera argentina, no consiguiera el, el, el, la licitación para la votación en, en, en, en Buenos Aires, es de que no, o sea, en la misión del voto es un momento muy crítico donde realmente nadie se puede asegurar realmente de que de que todas las condiciones estén dadas para que se garantice el secreto del voto Edu. y por sobre todas las cosas el escrutinio, sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el interés que podría llegar a tener esta empresa Magic Software con eh, en, en el hecho de intervenir el cómputo de los votos? ¿Vos crees que hay un interés, eh, eh, digamos particular de la empresa al momento de querer también quedarse con esa instancia del proceso? No, yo no no creo que podamos afirmar ese tipo de cosas. Realmente lo único que puedo pensar es de que obviamente una empresa va a tener siempre un interés comercial sí. importante en conseguir ese tipo de, de, de contratos. Y luego lo que hay alrededor ya depende también un poco de las particularidades institucionales y las interacciones que, que, que, que, que realizan con actores locales y que están conectada a esa empresa con el contexto local, ¿verdad? Mm. O sea, yo lo que creo es de que obviamente las empresas a nivel internacional quieren licitaciones con el Estado porque el Estado es el que paga más siempre, ¿verdad? Entonces, eh, justamente por eso en otros países se hablaban, porque, por ejemplo, en Holanda fue muy interesante el debate que porque se centró justamente en cómo la autoridad electoral en Holanda no podía generar elecciones sin tener el apoyo de una empresa del sector privado. O sea, no había una soberanía del de su Tribunal Superior de Justicia Electoral de ofrecer y garantizar unas elecciones si es que no tenía el apoyo de la empresa. Y un poco estamos en esa hora, así como están dadas las condiciones y la ley que obliga a, a, a, a la implementación de votación electrónica, no el TCJ no tiene la capacidad de generar unas elecciones o ofrecer unas elecciones sin depender justamente de una empresa. ¿verdad? Y quizá otra gente se puede argumentar, bueno, pero antes también dependía de las de las imprentas que finalmente consideran las licitaciones para imprimir las papeletas pero obviamente la escala es distinta cuando estás hablando de depender de sistemas informáticos que no solamente hay que implementar el día de y desplegar el día de, hay que hacer mantenimiento de días previos hay que hacer eh, inversiones para eh, dónde se van a guardar esas máquinas verdad bueno ahí podemos hablar del incendio también verdad qué pasó ahí entonces eh, realmente hablando nosotros siempre consideramos de que no era, la, así como estaban dadas las condiciones, no era lo mejor implementar máquinas de votación electrónica en la fase de emisión de votos. Ahora, entendemos, como digo, que el momento es otro, no era, es el momento de empezar a cuestionar esto, eh, ya una vez que las elecciones se, se, se dieron por concluidas, y es un poco lo que nos, a nosotros creemos nos diferencia un poco de este otro tipo de, de, de demanda, Perdón. Pero dentro de esa, porque ahora vamos a entrar nosotros en, en, en, el, en el análisis de lo que dejan estos comicios, Edu. Yo creo que ahí vamos a tener dif diferentes líneas de, de discusión en relación a la implementación del sistema de lista de bloqueada, pero sobre todo el tema de la utilización de tecnología y cuáles van a ser las... Eh, la, las debilidades de este sistema porque no se puede desconocer obviamente la enorme cantidad de denuncias de votos asistidos que hubo y cómo se puede hacer para cortar esta brecha del desconocimiento en el uso de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto, eh, supongo que ustedes van a tener una activa participación en esta discusión porque van a ser lo que van a bajar la línea técnica en qué cosas se, se tendrían que atender para los, la, para los próximos comicios. Si tuviésemos que resumir en dos puntos trascendentales, ¿cuáles serían esos dos puntos a tener en cuenta? un primer punto importante a tener en cuenta es la brecha digital que actualmente existe en Paraguay que ni siquiera tiene que ver con las máquinas ¿verdad? Sí. pero que las máquinas se insertan en ese proceso entonces nosotros, un poco siempre desde hacemos ese análisis más amplio, no solamente de los técnicos, sino también de cómo lo técnico impacta en la sociedad. Y acá no hay datos oficiales realmente de cómo comunidades rurales están interactuando con las máquinas de votación, por ejemplo, cuáles son las dificultades allí. Solamente vemos lo del voto asistido, ¿verdad? Entonces podés inferir de que hay, eh, hay dificultades y que eso habilita a que personas eh, entren acompañadas, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante que el TSJ tiene que terminar de generar. Nosotros hicimos una encuesta ahora en estas elecciones, eh, desplegamos una encuesta con 800 entradas en Asunción y Ciudad del Este que vamos a publicar ahora en junio, estamos en proceso de digestión de datos y que básicamente va a hacer un análisis sobre cómo las personas interactuaron con las máquinas. Fue fácil, fue difícil, dónde se vieron los puntos problemáticos, etcétera mm. Y el otro punto que tiene que ver con, con, con lo crucial es, es cómo el TSJE puede garantizar desde su rol de garante de, de, de, de, de, de las elecciones mayor transparencia en el sistema y eso necesariamente implica abrir el proceso de auditoría realmente. O sea, abrir un proceso de auditoría de múltiples partes interesadas donde no solamente los apoderados técnicos tengan espacio sino también otros actores y por sobre todas las cosas que se suelen acceder al código fuente eh, está estaba, eh, estaba al tanto Edu de esta denuncia que están haciendo algunos algunos diputados electos liberales que están diciendo que aparecieron más papeletas que votantes y fue más o menos algo que, que, que, que siempre están diciendo hay que ver ahora cómo se están juzgando las actas electorales hasta hasta ahora había visto de que esperanza al menos que fue un poco la, el, el, el hilo que estaba siguiendo, había dicho que todavía no se habían encontrado ninguna ninguna irregularidad hasta ahora en las actas que habían sido juzgadas, al menos, hasta ayer. Sí. Hoy, esta mañana, sí ya no pude ver, ¿verdad? No sé si esto salió esta mañana, pero sí, o sea, mira, yo lo que creo es que es importante finalmente, ma, o sea, una cosa es obviamente analizar objetivamente los argumentos y es una parte importante de, de, de, de, de lo que nos toca hacer ahora, ¿verdad?, para, para salvar ese proceso. Pero por sobre todas las cosas hay que hacer el análisis, ahora todo tipo de argumentos van a salir y siempre mm. van a estar rodeados sobre el manto de la tecnología y sobre la tecnología, sobre lo que la tecnología pudo hacer la tecnología no pudo hacer. Entonces ahí finalmente nosotros en TEDIC siempre dijimos de que esa era y es la principal debilidad de un sistema de votación electrónica mm. que habilita ese tipo de argumentos. Pero ustedes de TEDIC creen digamos en esto que dice el, el TSJD de que este sistema es eh, inquebrantable. No, o sea, lastimosamente, eso sí, no podemos apoyar, o sea, realmente no existe sistema informático inquebrantable, eso es algo que no no, no, no es posible de afirmar, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente, el, el, el rol ahora que les toca a de quizás demande que digan estas cosas, pero cuando tengamos una oportunidad fuera de un proceso tan polarizado como el que tenemos ahora, que yo creo que hay que facilitar urgentemente para definir realmente el rumbo del sistema de elecciones en los próximos años y con mirada en las municipales, ese tipo de afirmaciones van a ser difíciles de, de, de defender. Mm. Edu, te agradezco mucho el tiempo y seguimos en contacto. Gracias. Excelente, gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.